como aparece dispuesto en el artículo segundo del proyecto, las bases del Plan Nacional de Desarrollo que se construyeron entre otras fuentes por la participación ciudadana en los diálogos ...regionales vinculantes... ...de manera que... ...se integran al Plan Nacional de Desarrollo... ...dice ese artículo segundo... ...se entienden incorporados... ...hacen parte del Plan Nacional de Desarrollo... ...estas bases... ...construidas con apoyo... ...en las propuestas... ...que se recibieron en los diálogos regionales vinculantes. Tienen entonces una finalidad, un propósito también orientador... ...también de fundamentación, de sustento, pero igualmente de responderle a la población que sus propuestas planteadas, como lo había señalado el Presidente de la República, como vinculantes, efectivamente tendrían esa calidad. Es decir, que no eran simples conversaciones, encuentros, discursos sin trascendencia, sino una consecuencia real, concreta, plasmada luego en el Plan Nacional de Desarrollo. en las expresiones ciudadanas en estos diálogos regionales vinculantes, en las manifestaciones que se hicieron respecto de temas relacionados, por ejemplo, con la reforma a la Policía Nacional, se consideró necesario como una afirmación del Gobierno de que efectivamente está comprometido con la reforma integral de la Policía Nacional, pero que también, como lo había señalado el presidente Petro, desde... Su programa ofrecido a los colombianos que recibió la votación mayoritaria que lo eligió entonces como presidente de la República, había una propuesta, hay una propuesta en cuanto a dónde debe quedar la Policía Nacional. Y por esa razón, en el artículo 50... ...del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo. Se prevén estas dos circunstancias mencionadas, estos dos hechos mencionados. De un lado, que el Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Defensa Nacional... ...del Interior y de Justicia y la Policía Nacional, en el marco del proceso de transformación policial... ...promoverá una nueva arquitectura institucional de la Policía Nacional... Y la segunda parte, que incluirá la revisión de su traslado a un ministerio que garantice el fortalecimiento de su carácter civil. Dice el parágrafo que el Ministerio de Defensa Nacional propenderá por el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas militares para el desarrollo de operaciones contra estructuras armadas organizadas que con su accionar pongan en riesgo el orden constitucional vigente sean contrarrestadas eficazmente acá de un lado se están recogiendo las propuestas las recomendaciones que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha formulado respecto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 La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendó incluir la posibilidad de transferir la policía del Ministerio de Defensa a una autoridad civil. Esto naturalmente tiene una confusión. Autoridad civil la ejerce el Ministerio de Defensa. Lo que entendemos es pasar a un ministerio diferente... ...al de la defensa nacional. También la Corte Constitucional... ...en sentencia 453 de 1994... ...había expresado que la realización del propósito constitucional... ...encaminado a la conformación de un cuerpo de policía... ...cercano a las libertades ciudadanas y alejado de la guerra... ...puede encontrar mayores dificultades en la decisión del legislador... ...de incorporar el cuerpo de policía al Ministerio de Defensa. Con estas observaciones y la propuesta que desde antes había formulado el presidente Gustavo Petro... ...pero entendiendo que se trata de un tema realmente complejo que requiere una atención especial un debate especial una amplia discusión no solo en el seno del Congreso sino por toda la ciudadanía entonces se convino incluir este artículo 50 que como bien lo pueden advertir ustedes se trata de la expresión de una voluntad de revisar la adscripción de la Policía Nacional a un Ministerio, pero que no constituye una decisión o una propuesta concreta en ese sentido. Y aparece indicado que lo hará el Gobierno a través de los Ministerios de Defensa Nacional del Interior y de Justicia y la propia Policía Nacional, porque consideramos que al interior del gobierno debe generarse también esa discusión, incluida la Policía Nacional, para definir qué es lo más conveniente. Algunas voces que han afirmado que la policía debería estar en el Ministerio de Justicia, otros que en el Ministerio del Interior, otros que afirman que debe a ser parte de un nuevo Ministerio de Seguridad y Convivencia y también otros que consideran que debe permanecer en el Ministerio de Defensa. Entonces, cuando se presenta este artículo 50 en el Plan Nacional de Desarrollo, quiero insistir, no se está presentando la propuesta ni de reforma de la policía, ni de traslado o definición de la ubicación de la policía, sino que es, como lo afirmaba inicialmente, la expresión de un propósito, de un compromiso en esos temas que pretende generar además, pretende generar además la... Discusión sobre un asunto que, insisto, es de absoluto interés nacional. No es tampoco como algunos podrían sospechar que se hace esta formulación y luego alguna norma confiere facultades extraordinarias al presidente para introducir modificaciones en la estructura del Estado y que esa propuesta tenga relación con el tema de reforma de la policía. El gobierno considera que este es un tema tan trascendental que requiere la discusión amplia, en el Congreso de la República, de manera que luego se tramitará ante el propio Congreso un proyecto de ley que tenga que ver con esas materias. Formulación de propósito, expresión de una voluntad, como también se plantea en el artículo 92, ...que igualmente obedece no sólo a inquietudes recogidas en el seno de las fuerzas militares y la Policía Nacional... ...sino que hizo también parte de las propuestas formuladas eh, por el presidente de la República en su campaña... ...y que hacen parte de su programa de gobierno el del bienestar del personal, de las fuerzas militares y de policía. El artículo 92, fortalecimiento de la oferta de bienestar del sector defensa, señala que el Gobierno Nacional desarrollará y articulará la gestión interinstitucional para el fortalecimiento de las capacidades de bienestar del sector defensa, a la cual accederán de manera preferencial los uniformados activos de la fuerza pública, como los veteranos y sus familias. Hay un compromiso del gobierno en fortalecer, en ampliar, en profundizar el bienestar para hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas ...especialmente de las bases policiales... ...y de las bases militares... ...y en ese sentido... ...se... ...viene elaborando... ...en el gobierno... ...en el Ministerio de Defensa... ...una política pública... ...para el bienestar... ...de la fuerza pública... ...que muy pronto... Eh, ...expediremos... ...y además revisando, disponiendo de qué manera podemos ampliar los beneficios para miembros de fuerza pública. Y es de tal naturaleza la preocupación de este gobierno por esa situación que en el proyecto de adición presupuestal, sometido, que será sometido a consideración, del Congreso se prevé una partida de 700 mil millones de pesos de adición al Ministerio de Defensa dirigidas esas, esa cantidad de dinero esos 700 mil millones de pesos dirigidos precisamente al bienestar de la fuerza pública ¿Cómo podemos, por ejemplo, asegurar que la incorporación eh, pueda ser gratuita, que haya una, un programa de estudios, de capacitación para miembros de la fuerza pública, cómo poder incrementar los beneficios que se pueden obtener a partir de subsidios de vivienda en caja honor como está establecido actualmente y a lo que hace referencia el artículo 93 que mencionaré enseguida. ¿Cómo ampliar en materia de salud? de educación, de vivienda, de bienestar, de recreación. Una partida inicial incluida igualmente en el proyecto de adición presupuestal que tiene que ver con la creación de un centro recreacional para soldados, con que ahora no se cuenta y que es en esa medida concreción del propósito que en este artículo 92 propuesto se expresa el artículo 93 que mencionaba prevé el incremento de un punto en el aporte que hace el Ministerio de Defensa para subsidio de vivienda, que actualmente está en el 3% de la nómina anual del personal vinculado al Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional. Pasa, de acuerdo con el proyecto, del 3 al 4% pero además con un interés porque un déficit existente en Caja Honor se empiece a subsanar y entonces también dentro del proyecto de adición presupuestal se incluye una partida dirigida a, for a fortalecer este Fondo de Vivienda de Caja Honor. El artículo 155 que establece las subvenciones a Satena para la continuidad de la prestación del servicio público esencial de, de transporte las rutas sociales que cubre Satena es una norma que tradicionalmente se ha incluido en los planes de desarrollo que pretende que Satena pueda continuar ofreciendo estos servicios de conectividad con regiones ...más apartadas y que generalmente producen unos eh, déficits en la prestación de estas rutas, en el cubrimiento de estas rutas. Entonces, como en el pasado, ahora se reitera que con el fin de promover la prestación del servicio de transporte aéreo en las regiones de difícil acceso y conectividad... El Gobierno Nacional podrá otorgar subvenciones a SATENA-SA a través del presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional para la prestación del Servicio Público Esencial de Transporte Aéreo en aquellas rutas sociales en las cuales SATENA sea el único operador. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil determinará las rutas y el Gobierno Nacional las condiciones de estas subvenciones que en ningún caso podrán ser superiores al déficit que registre la empresa como resultado de atender las denominadas rutas sociales en las cuales opere de manera exclusiva. Esta subvención tendrá una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de cada anualidad y será flexible dependiendo de las variables macroeconómicas externas que afectan los costos operacionales. Por lo tanto, su valor estará sujeto a la disponibilidad presupuestal, del Ministerio de Defensa. El artículo 156 prevé la inclusión de un parágrafo al artículo séptimo de la Ley 1698 del 2013. Este artículo séptimo de la Ley 1698 consagra unas determinadas conductas que se excluyen de la prestación del servicio de defensa técnica que el Ministerio ofrece a miembros de la fuerza pública a través del Fondo para la Defensa Técnica, Fondetec. De la previsión general... ...de conductas que pueden ser, eh, impu que, que siendo imputadas a miembros de la fuerza pública, pueden ser objeto de defensa. La ley 1698 excluye varias relacionadas, por ejemplo, con los delitos contra la administración pública o delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, delitos contra la familia, violencia intrafamiliar, etcétera, Que se excluya de la prestación del servicio gratuito de defensa que hace el Ministerio a través de Fondetec. Conductas como los delitos contra la administración pública, impide que el fondo, que los defensores que provee el fondo, puedan asumir la representación de miembros de fuerza pública a los que se les atribuya como conductas principales abuso de autoridad especial y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, que son tal vez de las de mayor ocurrencia, las de mayor ocurrencia, digo, en denuncias, de mayor investigaciones que se generan. Casi que cada actividad que realiza fuerza pública trae aparejada una denuncia por abuso de autoridad. Y de acuerdo con la exclusión que está actualmente prevista en el artículo 7 que mencionaba, no es posible... Si se atribuye esa sola conducta, no es posible que Fondetec asuma la representación del, del policía o militar que esté señalado por la comisión de ese delito. Entonces, lo que se prevé en el artículo 156 es... ...de esas exclusiones relacionadas con delitos contra la administración pública... ...excepcionar, exceptuar las conductas de abuso de autoridad especial... ...y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Y por eso el contenido de la propuesta... Artículo 156, adiciono el parágrafo al artículo séptimo de la ley 1698 de 2013, así. Parágrafo. Se exceptúan, se exceptúan de los delitos contra la administración pública, de las exclusiones ya señaladas. Se exceptúan las conductas principales de abuso de autoridad especial y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Es el propósito que miembros de la fuerza pública puedan disponer también de defensor técnico provisto por el Ministerio de Defensa para defenderse de señalamientos de esta naturaleza. Y hay un último artículo, cinco minutos llevo de, de exceso, pero ya terminamos con este artículo 157, que prevé transferencia a título gratuito de bienes inmuebles de naturaleza fiscal de carácter no financiero. Dice la disposición propuesta, los bienes inmuebles cuya denominación sea fiscal de carácter no financiero del orden nacional que hagan parte de cualquiera de las ramas del poder público, así como del orden departamental, municipal y órganos autónomos e independientes afectados con ocupaciones de hecho mayor a 10 años, ...que cuenten con mejoras y o construcciones consolidadas, con destinación económica habitacional, no requeridos para el ejercicio de sus funciones, podrán transferirse a título gratuito a las entidades territoriales para que éstas inicien los trámites administrativos a que haya lugar para su saneamiento... Parágrafo primero. Los bienes fiscales que no se ajustan a los presupuestos a que se hace referencia en el inciso anterior podrán enajenarse de manera directa atendiendo el valor comercial a la fecha de la negociación. De lo contrario, el responsable de su administración y custodia deberá iniciar de inmediato las acciones judiciales que correspondan con el propósito de recuperar los predios. Parágrafo segundo. La sesión de la que trata el presente artículo solo procederá siempre y cuando el cedente o beneficiario asuma y acredite el cumplimiento de las obligaciones fiscales pendientes de pago con la entidad territorial generadas por el inmueble por concepto de impuesto predial. Parágrafo tercero, para el caso de los bienes inmuebles fiscales de carácter no financiero del orden municipal o distrital, la respectiva autoridad administrativa podrá suprimir de los registros y cuentas de los contribuyentes de su jurisdicción mediante los procedimientos de saneamiento contable las deudas por conceptos de tributos a la propiedad raíz respecto al bien cedido en el marco de este artículo. Esto, como lo pueden advertir, es una norma que interesa a todas las ramas del poder público, como se dice de manera expresa, y no solo al Ministerio de Defensa, pero por la estrecha relación que tiene con diversas situaciones que se presentan actualmente en virtud de inmuebles que, siendo propiedad del Ministerio de Defensa, se encuentran en los supuestos señalados en esta propuesta. Es decir, que están afectados con ocupaciones de hecho mayor a 10 años, que tienen mejoras con destinación económica habitacional y que no se requieren para el ejercicio de sus funciones. Entonces, quería plantearlo ante ustedes como probablemente otros ministerios que se encuentren en situación similar podrán eh, igualmente hacer esta presentación. De lo que se trata es de ...sanear la propiedad inmueble que tiene el Ministerio de Defensa, en el caso concreto. En instalaciones militares en las que hay asentamientos urbanos, ocupaciones de hecho que llevan ya más de 10 años y que se considera podría generar un mayor problema social la recuperación, el desalojo de los ocupantes. Lo que se prevé es que entonces se pueda legalizar mediante esta eh, sesión a título gratuito y de esa manera definir además ¿Qué es exactamente lo que saneada la propiedad tiene el Ministerio de Defensa? ¿Cuáles son los inmuebles que en esas condiciones eh, sin limitaciones, sin afectaciones al uso de esos inmuebles tiene casos como la base de Tolemaida, por ejemplo, que tiene ocupaciones de hecho de hace 50 años o más años, que no es posible que los ocupantes adquieran por prescripción por tratarse precisamente de bienes del Estado que en esa, en esa manera son eh, imprescriptibles. Que entonces se pueda disponer ...de un instrumento como este, para que se puedan ceder a los ocupantes... ...con esa característica, ocupaciones de hecho de más de 10 años... ...y que tengan mejoras o construcciones consolidadas con destinación... ...económica, habitacional y que no sean requeridos para el ejercicio de las funciones. Estos son, señora presidenta, los seis artículos que interesan directamente al Ministerio de Defensa en el Plan Nacional de Desarrollo.